En México hay más de 12 millones de niñas y niños menores de 6 años. Aunque son las personas más pequeñas del país, su importancia es enorme, porque es la etapa en que se sientan las bases físicas, cognitivas y socioemocionales para su desarrollo integral. De igual forma, porque la Constitución y la ley les reconoce derecho de prioridad. Si no garantizamos sus derechos hoy, perderemos el potencial de toda una generación y la oportunidad de construir un país más saludable, más seguro y más próspero. Con la participación de todos los sectores y bajo la coordinación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, se ha diseñado la Ruta Integral de Atenciones RIA, que es el camino por el que tienen que pasar todas las niñas y niños desde su nacimiento y hasta antes de los seis años sin importar el contexto o las circunstancias geográficas, socioeconómicas, étnicas o culturales en las que hayan nacido. Esta ruta considera atenciones para las niñas y niños, sus madres, padres y personas cuidadoras, así como para las personas en edad reproductiva y próximas a ser madres y padres. Estas atenciones se ocupan de que las niñas y los niños y sus familias aseguren sus derechos en cuatro ámbitos. Salud y nutrición. Educación y Cuidados Protección y Bienestar Tomando como referencia esta ruta, también se creó la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, la ENAPI, mandatada por la Reforma Constitucional en materia educativa de 2019 y que tiene por objetivo garantizar a niñas y niños menores de 6 años el ejercicio efectivo de todos sus derechos. Reconociendo que las niñas y niños y sus familias viven en sus comunidades, en sus municipios y localidades, se ha diseñado el mecanismo de implementación territorial de la RIA en el marco del la ENAPI. Territorios por la primera infancia. Este mecanismo permite que, conforme a las capacidades institucionales de cada territorio, con la concurrencia de todos los sectores presentes, y el involucramiento de los tres órdenes de gobierno se tomen los acuerdos y se ejecuten las acciones necesarias para que progresivamente todas las niñas y niños tengan acceso a los bienes y servicios marcados en la ruta integral de atenciones. Este mecanismo cuenta con los siguientes instrumentos de implementación. La caja de herramientas es el documento que guía a los territorios para la constitución de los grupos intersectoriales e intergubernamentales tanto estatales como municipales, que se ocuparán de la implementación territorial en cinco pasos. 1. Diagnóstico situacional de la primera infancia en ese territorio. 2. Consulta infantil para saber qué es lo que más afecta y lo que hace más feliz a las niñas y niños menores de 6 años en el territorio, para que esta información sea tomada en cuenta en las decisiones del grupo intersectorial. 3. Mapeo de la oferta de bienes y servicios, a los que efectivamente tienen acceso las niñas y niños en este territorio en particular. 4. Priorización de acciones, que el grupo hará con base en los insumos que aporta el diagnóstico, la consulta y el mapeo. 5. Planes y acuerdos intersectoriales, para la realización de estas acciones y desde luego la implementación de estos acuerdos. También se cuenta con la plataforma de acompañamiento a la implementación territorial Territorios por la Primera Infancia, que es un espacio virtual en el que las y los participantes tienen acceso a contenidos que les permiten conocer más acerca de la primera infancia, las atenciones de la RIA, el marco normativo y la orientación necesaria sobre los contenidos a la caja de herramientas. Ahora sí, todo esto hará posible que la política de primera infancia en el país sea una realidad. Estamos listos para lograr que cada niña y cada niño de los territorios del país puedan nacer y crecer con todos sus derechos garantizados. Transformando a México desde la primera infancia.